No, como siempre. Vamos a terminar el programa con una imagen bien tierna, ¿eh? esta Silvana en el bioparque. ¡Uy, oh, mira qué lindo! Si van adelante... Pues fíjate, rodeada de amor, salió el sol, eso es lo que importa en pie a este fin de semana largo donde la mejor alternativa es venir y estar en contacto con la naturaleza. En este caso, con mis amigos de la película Madagascar, Cristian. Los lemures cola niñada de Madagascar están acá en Temayquén estamos en su solarium. Y ya salió el sol y están disfrutando de este baño de sol y del desayuno que les estamos dando juntos. ¿Ellos son simios, prosimios? Prosimios y únicamente viven en esta isla del mundo. Así que es muy importante que la gente venga, los conozca. Y dejar un poco el sillón, la casa, el sedentarismo, la Playstation. Y conectarse con la naturaleza. Es necesario inspirarnos y conectarnos con la naturaleza que a veces en la ciudad la tenemos un poco lejos. Y acá estamos en Escobar esperándolos para que conozcan este fascinante mundo de los animales. Vamos a decir los horarios entonces, de martes a domingo, de 10 a 18, podemos venir en familia a pasar el día acá, fíjate, y terminar como estos Panchos. En eh, falta Gustavito López, ahí en posición zen, tomando sol, para que se relaje, pero ellos están ahí con la cola anillada, con el pechito al sol. Me encantaría no imitarlo, muy ¿eh? bien yo los tenía al lado mío pero bueno viste cómo son estas cosas a veces tienen miedo están que muy curiosos <risa> los se mueven a ver. gracias Silvana Mirá, vos fíjate me acerco y se van eh ahí va con un poco de alimento me despido con esta imagen ¿eh? gracias Silvana es ¿eh? muy buen trabajo hasta luego faltan segundos para las 10 de la mañana dos dos la temperatura no levanta oh, no oh, sube oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.